Existe unidad en el gremio y apostamos por el periodismo. Por ello, Grupo Contrapunto inauguró Chetumal TV, en la capital de Quintana Roo, en el marco del 21 aniversario de Contrapunto Noticias y a nueve años de haber fundado Cancún Channel, la nueva era de la comunicación. Las instalaciones, ubicadas en Machuchat 537, albergan diversos sets para las transmisiones, que van desde entrevistas, mesas de análisis, videocolumnas, reels o videos shorts, entre otros. Un área de edición y diseño con computadoras de primer nivel para la producción de todos los contenidos, que servirá para que los jóvenes exploten su creatividad con la confianza depositada en las nuevas generaciones. En su mensaje, el presidente del Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada, dijo que Chetumal TV es y será un espacio en el que todos los profesionales de los medios de comunicación tendrán cabida, ya que podrán realizar sus trabajos profesionales y personales en estas instalaciones de manera gratuita, y contando con la ayuda del personal de nuestra televisora digital. El corte del listón estuvo a cargo de los reconocidos periodistas Ángel Ramírez Hernández, Javier Chávez Atasca y Jonathan Estrada. En un momento muy emotivo se narró lo que ha sucedido a lo largo de 21 años, las metas y objetivos de los proyectos creados, y todo en un ambiente de una tarde-noche de convivencia y celebración, en el que asistieron algunos líderes de opinión, periodistas y demás familia. Chetumal TV es una televisora fundada a partir del 8 de abril del 2023 en Chetumal, la capital de Quintana Roo. Para los chetumaleños y para todo el centro y sur de Quintana Roo. Un proyecto más de Grupo Contrapunto para mantener informados a los quintanarroenses. La credibilidad es nuestra carta de presentación. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV? Lo que ustedes acaban de ver fue la inauguración de Chetumal TV en la capital de Quintana Roo. Vamos a platicar en los pormenores de ese día. Para ello me acompañan Yela Trenestada Jiménez, Verónica y Claudia. Hola, buenas, buenas, tardes. Tardes. buenas tardes. El sábado 8 de abril fue un día genial, estupendo para el Grupo Contrapunto. Así es, un día lleno de celebración, un día lleno de, de familias, amigos y sobre todo de mucha emoción y mucha felicidad. Desde muy temprano inició el movimiento Jonathan. Sí, estuvimos desde muy temprano así que haciendo grabaciones porque precisamente durante la inauguración eh, se proyectó un video eh, institucional que eh, al final de este, este segmento les vamos a enseñar. Pero estuvimos haciendo las grabaciones, estuvimos editando, estuvimos moviendo todo lo que es el, el mobiliario y, y, que, y que todo quede bien, no o sea, más que nada eso. Prácticamente afinando detalles, ¿no? Porque ya previo, nosotros estuvimos ahí, ya los detalles de ese día ya quedaron listos para recibir a las personas a las 5 de la tarde. Así sí, es. es. Sí, empezó puro amigo, muy en familia fue la celebración. Una celebración muy completa, muy ad hoc, bebidas, comida, música, cantada y toda la cosa. Sí, sí, sí. <risa> y lo más importante es que, aunque aparte de ser, a pesar de ser un evento pequeño, los que estábamos, éramos pues, familia, amigos, eh, por ejemplo, fundadores de Contrapunto, que pues, a, también, aparte de la inauguración, estábamos celebrando los 21 años del de ¿De Grupo Contrapunto y los 9 años de Cancún Channel y pues, bueno, la inauguración de Chetemal TV. ¿no? Y habían fundadores de, de hace 21 años ahí acompañándonos como el periodista Javier Chávez Atasca, eh, pues tú eras <risa> fundador también como él y muchas otras personas que aunque no estuvieron desde el principio han seguido la trayectoria de nuestra empresa y de todo lo que hemos logrado pues con el paso de los años también estuvo José Luis Barrón que igual nos dijo que participó en la primera la, pacha primera, la pachanga sí <risa> la, la, la primera sí primera. se acercó a nosotros para darnos su experiencia no y bueno y todos los que se han de alguna manera añadido a este proyecto de Chetumal ¿no? sí también estuvo nuestra compañera Tony Salmerón que, pues, que en su momento también estuvo, estuvo trabajando con nosotros. con nosotros sí estuvo Isidro Santa María en, Arbosa, eh, Valencia. en Arbosa, Valencia Ángel Ramírez que también colabora ahorita con nosotros en las mesas políticas que se están haciendo Gonzalo Hermosillo. También sí. estuvo el escritor maya. Alfaro Llan. Alfaro sí. Ponciano. Es, Ponciano Martín. Eliseo Baena. Eliseo Baena. Didier, la chica de la zona maya que así está destacando es, en política. ¿Le gustamos unos clásicos tacos? Muy sabrosos y con tortilla. Hecha a mano. Sí, en es el eso. momento, incluso. Y bueno, el, el, el tradicional queso relleno, ¿no? Infanta, infa, infaltable <risa> en la comida, sobre todo desde, de esa zona, ¿no? Desde, de Chetumal, que para todo le ponen queso, este, el famoso queso, queso holandés, el de queso de bola, el del gallo, precisamente, ¿no? Delicioso los tacos. Sí, todo un show ese, ese momento, porque estaban con su comal. Eran las señoras del restaurante Las Tres Flores, que también se ubica ahí en Chetumal. Y muy rica, la verdad. Se sí, lo recomendamos mucho. Así es. Aparte igual la música en su ambiente, las personas, o sea, todo fue general muy, una convivencia muy eh, placentera. De hecho, me acuerdo de precisamente el año pasado que, que tuvimos igual con una, una, una, el festejo de los 20 años de Grupo Contrapunto el, el año antepasado, en, en el 2021. Y creo que hubo un gran contraste, ¿no? O sea, eh, en, por ejemplo, en el 2021 fue algo más... Eh, con más gente, fue más trabajo, bueno yo lo sentía así, como más trabajo para, para nosotros y en este caso fue una celebración más, como un convivio más bien eh, en donde pues nos, nos sentimos a gusto, comimos muy rico y estuvimos en un, un buen ambiente Como se dice, petit comité Así es, y algo que me gustó mucho pues fue el discurso que, que dio nuestro presidente Jonathan Estrada porque fue un discurso muy espontáneo, muy natural un discurso en donde le agradece o le agradeció a, a todas las personas que estábamos ahí y que ya no están, pues también por ser parte de, del crecimiento y de la formación de esta empresa, ¿no? Claro, a todos los que han formado parte de este Grupo Contrapunto a lo largo de 21 años. Como bien decía, iniciamos con Contrapunto Noticias en Semanaria, luego con Diario Cancún, luego Cancún Channel, y en el camino revistas como más Happening y hoy 2023, 8 de abril, Chetumal TV. Chetumal TV, una aventura sin duda periodística muy ambiciosa en el que se pretende ayudar a los compañeros de la zona sur, lo mencionó en su en, su, el, discurso? en el discurso que era para apoyar a los compañeros de la zona sur, porque como bien saben hay muchos periodistas que ya de edad que luego no saben ni manejar un equipo de cómputo, no saben cómo hacer un video y aunque quieran hacer y no tienen la forma, entonces grupo Contrapunto a través de Chetumal TV le dice, vengan aquí y les abrimos las puertas completamente gratis Así es. No necesitamos crédito ni necesitamos mención. Solamente pues ayudar a cada persona que, que, que quiera y pueda pues tenga la posibilidad de, de distribuir su contenido de forma. sí, digital, que se ¿no? acerquen no a la, a la televisora. Ahí, la verdad el set de, de grabación está muy bonito sí y las así, instalaciones bien, en, gen en general sí, no muy son bien. de primera los equipos de cómputo son de primera y bueno los chicos que van a editar bueno, qué podemos decir no y el corte del listón <risa> Estuvo muy fue, muy emotivo, ¿no? fue, fue muy emotivo fue muy, muy emotivo lleno de aplausos y fue mm. los el listón por una tan estrada Ángel Ramírez y Javier Chávez Atasco que forman parte de las que se están implementando, hablando, implementando en, en el Chetumal TV. Así es, así es. Entonces, pues, Estuvo muy bien la. la, la sí, la desde TV. el inicio hasta el final. Es. Ya, nos, ya estamos preparándonos para el, los 22 años <risa> el año en el Chetumal TV. También, ¿no? Ah, también se estuvieron haciendo la firma de. Bueno, entrega ah, en la firma de los libros. Por cierto, se estuvieron distribuyendo libros del escritor maya Alfaro Yam, eh, Quintarro Cursó. Un libro muy interesante, al que por cierto te tocó tu libro, sí, y, lo y también el escrito. tú el, autografiaste el, tu, el tu escrito libro, así es, un li tu libro que se publicó en el 2016, y pues también fue un, justamente cuando se inauguró Cancún Channel, Cancún Channel. Qué rápido pasa el tiempo, así ¿no? Es, así es. pero sin duda fue una tarde maravillosa que se nos va a quedar en la mente, y, y analizando cada uno de los momentos que vivimos, alegría, Nostalgia del nostalgia, recuerdo. Nostalgia, Nostalgia. Tristeza, ¿por qué no? Porque también hemos tenido momentos de presión, momentos de tristeza, de que se han ido personas que con las que queríamos y convivíamos muy cercanamente y pues también son momentos que, que te sienten, ¿no? Sí, claro, claro y también orgullo. Nada más más que nada, puede porque estamos evolucionando, estamos cambiando y para bien. Y creciendo. Pasión Así por es. el periodismo, diríamos, ¿no? Así ah. es, ya hoy estamos en todo el estado ahora sí. Sí, ahora sí, centro, zona sur y zona norte. Así es. Chetumal <risa> TV, una nueva opción para el centro y sur de Quintana Roo. Y nosotros les vamos a dejar con el video institucional que se presentó ese día en el evento de la inauguración de Chetumal TV en la capital de Quintana Roo. Que es en la que todos participamos, pero aquí el que hizo la edición, Jonathan. Así es. Yes, también es un video en donde compartimos nuestras vivencias y nuestras experiencias. Nuestro sentido de, nuestro, de trabajar en el De nuestro en tiempo país. trabajando en el Muy pues bien, amigos, les dejamos con este interesante video. ¡Corre video! Qué felicidad me embarga. Yo creo que a ustedes también. Porque cumplir 21 años... Se dice muy fácil, pero realmente han, ha sido demasiado complicado. Es toda una historia, más te contigo empecé. Sobre todo al inicio, ¿no? Sobre todo sí. en el inicio, efectivamente. Y hoy podemos decir que estamos consolidando un nuevo proyecto, que es Chetumal TV. Un proyecto que, que nos ha costado mucho trabajo y que nos va a costar todavía más, pero que ya estamos acostumbrados a trabajar. Así es. <ríe> Mucho se dice que el gremio... No está unido, yo creo que sí está unido con todas nuestras diferencias y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos sido bien recibidos en Chetumal. Así es, así es. Y Chetumal TV es netamente de Chetumal. Exacto. Sí. Esto es lo que nos representa hace nueve años. Exactamente. ¿Te acuerdas cómo empezamos? Nadie nos creía que íbamos a cambiar a la nueva era de la comunicación. ¿Qué, ¿Qué me decían? Que, que, está, que, que era una mala a... inversión, que estaba medio loco, <risa> que el video no vendía tanto. Y sin embargo, innovamos con el streaming. Sin duda, fuimos los primeros en hacer streaming. Y, y en la primera campaña política del 2016, del, del 15 y del 16, sí, claro. nosotros éramos los únicos que hacíamos videonotas y videocolumnas. Estamos realmente muy orgullosos porque hemos podido innovar en cosas que a la postre se han convertido en tendencia. Es lo, es lo que es mantenerse informado de las tendencias futuristas. Vamos adelantado un paso que nuestros compañeros, van la redundancia. Y además le hemos dado trabajo a mucha gente. Sin duda. Han pasado bastante gente, no aguantan el trote, pero nosotros acá. <risa> pero seguimos. Oye, pues Masté, muchas gracias por esos 21 años. No, al contrario, yo creo que 21 años de grupo Contrapunto, con Semanario Contrapunto primero. Luego, en el 2013, Diario Contrapunto. 2014, Contrapunto Noticias y, Chetuma, y Cancún, Cancún Channel. Y hoy, Chetumal TV. Sin contar MASH, Happen y que también fueron parte. Ah, bueno, otras revistas claro, fueron parte claro. del grupo Contrapunto. 21 años, como dices, se dice fácil. Pero creo que hemos avanzado y lo que nos espera. Lo que nos espera. <risa> <risa> Yo recuerdo el 8 de abril del 2002. Esa portada que pareciera un error, pero realmente, pues como era un semanario, habíamos editado como tres, cuatro días antes. Antes de que se diera el fallo. Antes de que se diera el fallo del Tribunal Federal del Poder Judicial sí. de la Federación. La última bueno, instancia. Bueno, no sé si sí. hay, se dice así, pero bueno, <ríe> la última instancia. Y nuestra primera portada fue precisamente sin gobierno Benito Juárez. Exacto, fue la primera. Porque estaba la controversia y se nos había pasado que justo cuando íbamos a sacar la revista... En ese momento ya el tribunal ya iba, ya, yeah. ya, ya tendría que haber decidido, ¿no? Y entonces un lunes 8 de abril publicamos esta portada y justamente ese día, en la madrugada de ese día, el, el tribunal el le dio el fallo a favor a Juan Ignacio García Salvídea. Entonces, no es curioso, pero, o podría ser curioso, pero ve el detalle. Cancún, que es el, la ciudad más grande electoralmente en Quintana Roo, surge con un nuevo gobierno, el primer gobierno de oposición al PRI. Gana Juan Ignacio García Servida por el Partido Verde y también surge Contrapunto, una revista que nadie apostaba ni un peso. Nadie le apostaba. <risa> nadie todos pensaban incluso que el propietario era Juan Ignacio García Salvidea. Coincidencias, ¿no? Por las coincidencias del color y de que surgió justo cuando él eh, gana el triunfo, bueno, cuando el triunfo. Y, y finalmente, pues no, no era ni de Chacho, ni de Carlos Cardín, como, como también se que especuló, sino sí. que, que fue nuestro esfuerzo. Sí, yo me acuerdo mucho de esa anécdota que se escuchaba de los correos que decían, es la última semana que sale. Con... Así es. Es que Vámonos. Yo creo que nos detuvimos solamente como seis meses, seis, ocho meses, y después de nuevo hasta hoy día, y cada vez creciendo. Sí. Si tuviéramos que agradecerle a alguien por todo lo que hemos vivido estos 21 años, yo le agradecería obviamente a mi primera familia, que es la mamá de mi hija, a... La, la, bueno, ya es doctora, tengo entendido, porque tenía una licenciatura, luego una maestría, sí. creo que ah. ya hizo un doctorado, a la doctora Evarista Bravo Ortiz, la mamá de mi hija. Sí, El sí. En segundo sí. le agradecería a mis hijos por la paciencia que, que, que me han tenido <risa> para... Es que 21 años, tú lo sí, viviste. No, te absorbe. Tu te familia absorbe. también sí, claro, le ha porque, tocado, ¿no? no yo no, creo que también puede... a ellos le tendríamos no, que agradecer. Sí, ¿no? Yo creo que sí, porque mi hijo nació cuando estábamos trabajando y como sí, Jonathan, sí, ¿no? Lo mismo, o sea, no, no está papá, no está mamá, solamente lo es los días de descanso. Pero estás trabajando, yo digo entre comillas trabajando porque lo que hacemos es, es con gusto y placer. Sí. Para mí realmente siempre he dicho, no es un trabajo, hago lo que me gusta y en contrapunto he encontrado las puertas y el nicho para hacer mi trabajo y lo he hecho con mucha pasión. Sin duda alguna. La verdad es que eh, yo considero que estos 21 años nos estamos dando un gran regalo al fundar Chetumal TV. Exacto. Exacto, eso. otra meta, otro reto. Expansión. Expansión, ya dejar Cancún, no Cancún, sino no, no dejarlo completamente No, tú, expander, tú estás en Cancún, yo, yo, no. O expander. sea, tú te refieres a que yo dejé Cancún Ajá, porque yo no tengo vivir acá. Te pero tú estás en Cancún. Como bien dices, ya abarcamos toda la geografía, porque ahora con la zona maya que estás cubriendo, que nadie lo había cubierto y lo cubre, y como Grupo Contrapunto lo estamos haciendo, estamos abarcando prácticamente todo Quintana Roo. Claro. Se dice que, que hay un, bueno, hay un dicho, que al lago en boca propia es vituperio. Pero la verdad es que tenemos que reconocer que, que nos hemos puesto las pilas. Hemos trabajado mucho y seguimos trabajando mucho para seguir creciendo. Exacto. Y hoy hay que también agradecerle a los que están, in, los integrantes del Grupo Contrapunto, de Cancún Channel, de Contrapunto Noticias y de Chetumal TV, a todo este equipo que nos ayuda a que todo se haga posible. Sí, son gente que ha llegado a Grupo Cuatro Punto y nos ha fortalecido, nos hace fuertes. Son gente que se compromete en su momento y después tiene otros sueños, otras ambiciones y se van. Pero yo te puedo apostar que los que se van, se van con una buena escuela. Porque se, se ha tratado Grupo Cuatro Puntos, Hemos enseñado a varias personas y hoy nos vemos, vemos a una niña en TV Azteca que salió de Grupo Contrapunto. Sí, es verdad. Y en, y en muchos y en medios. en muchos, es un ejemplo. En muchos medios. Hay muchos medios. Vamos a seguir platicando de esto. Seguramente. Hay mucho por contar. ¿21 años? 21 años. Vamos. Primero que nada, quisiera agradecerles a ustedes que están hoy aquí en la inauguración de Chetumal TV, el 21 aniversario de Grupo Contrapunto, nueve años de Cancún Channel, Pareciera que es algo sencillo, pero realmente no ha sido nada fácil. Yo sé que los colegas periodistas, reporteros, todos los del gremio, comprenden lo, la importancia y lo complicado que es subsistir y persistir en un medio pues, como este, no solamente porque arriesgamos la vida, sino porque desafortunadamente no tenemos la comprensión y el respaldo que deberíamos de tener de todos los sectores. Hemos sido muchas veces juzgados, seguimos siendo criticados, algunos quisieran que fuéramos todos perfectos. Y como en todos los sectores, habemos de todo tipo de periodistas. Nos pueden catalogar de buenos, de malos, de regulares. Algunos que creen que son mejores, otros que no les importa si son mejores o peores yo quiero de verdad agradecerle a todos mis compañeros que les caiga bien o les caiga mal me permiten seguir haciendo mi trabajo y digo me permiten porque al final del camino donde yo me presento, donde yo los veo siempre soy tratado con respeto y ese respeto es recíproco. El mensaje que quiero dejar hoy es que debemos tener mayor unidad. Que no debemos permitir que ningún sector, ningún poder, nos ataque. Que debemos ayudarnos todos en conjunto. Por nuestra parte, con la inauguración de Chetumal TV, pretendo, a nombre de todo Grupo Contrapunto, a nombre de mis socios, Ayudar, ayudar a quien me permita o nos permita ayudar. Chetumal tu mal te está preparado precisamente para que tú, compañero de trabajo, que no tienes dónde hacer la producción o, dónde tienes, o, no, o no tienes dónde grabar tu trabajo, tu material, tu contenido, lo puedas hacer aquí. No necesitamos crédito, solo queremos ayudar. Y ese es precisamente el tenor en el que venimos al sur a expandirnos para ayudar y pues bueno, obviamente también para seguirnos desarrollando. Por eso también quiero agradecer a las mesas políticas que he hecho primeramente con mi compañero Javier Chávez Atasca, con mi compañero Oscar González y con mi hermano Mario Villanueva Madrid, con quien pude consolidar la Mesa Política Capital Quintana Roo. Segundo, la Mesa Política Centro Maya Quintana Roo, desde Felipe Carrillo Puerto, con mis amigos y hermanos también, Eliseo Baena Adame y Ponciano Martínez Quivel. Y ahora recientemente, a partir del 5 de abril, pude lograr también hacer otra Mesa Política, Tribalín, algo más cocoso, más, más divertido, pero también con un buen sentido. Contar anécdotas que puedan servir a las nuevas generaciones. Rosario Ortiz Yeladaki, Luis García Silva son mis compañeros con los que hago esta mesa política. No quiero fastidiar con un discurso muy largo, porque seguramente lo daré en vivo. Pero sí quiero dejar como precedente que somos una empresa muy comprometida con nuestro trabajo periodístico, seria, formal, y que tratamos siempre de ser lo más objetivo posible. Gracias a Jonathan Estrada, mi hijo, gracias a Verónica Núñez, mi socia, a Sergio Masté, con el que empecé hace 21 años, también mi socio, a Claudia Espinosa, a Pamela Miranda, a la señora Lisbeth Góngora y a todos los que de alguna forma u otra siempre me han ayudado a salir adelante. Y un chiquitín más me faltó, Diego Gil Núñez. Disfruten esta pequeña fiesta, este pequeño convivio que decidimos hacer en honor a los 21 años de Contrapunto y a la inauguración de Chetumal TV. Bueno, Cancún Channel y Contrapunto Noticias han sido para mí últimamente y los tres últimos años de mi vida, mi casa, pues me sacaron de mi zona de confort, me ha dado un crecimiento personal que ni mi, yo misma podía creer que llegara yo tan lejos, no solamente económicamente, porque bueno, de ahí como yo, mi familia, pero bueno, este, en general Contrapunto Noticias ha sido mi casa, mi familia, se ha convertido todo, todos mis compañeros de trabajo. no, Me siento muy contenta, me siento muy feliz y creo que vamos por otros 21 años. Yo me siento muy feliz y orgullosa de trabajar en Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Grupo Contrapunto me dio la oportunidad de entrar en este equipo, en esta gran familia, en donde todos nos ayudamos y eso no se encuentra fácilmente. Es una empresa que te ayuda a crecer y que hoy yo he llegado a donde estoy gracias a Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Me siento muy a gusto de, de estar en TV y agradezco mucho a TV Chetumal que me está dando la oportunidad de poder superarme. Es algo que, que pues no me esperaba y me están dando esta oportunidad. Me siento muy agradecida de poder estar en Contrapunto, me siento muy feliz. Estar aquí la verdad me llena mucho de entusiasmo para poder aprender y crear nuevas experiencias. La verdad es demasiado gratificante poder trabajar en Cancún Channel. Me siento muy agradecido porque a pesar de mi corta edad me han dado una oportunidad de colaborar con la empresa y sentirme tranquilo al integrarme. Al reintegrarme me sentí tranquilo porque sentía como... Siento con quién me podía apoyar que era con todos porque somos una familia, entre todos nos apoyamos. Totalmente agradecido con Grupo Contrapunto por permitirme caminar 21 años juntos. Hoy, cada día nos, nos enfrentamos a nuevos retos. Mayor fortaleza, y siempre como una gran familia, Grupo Contrapunto, por siempre. Yo me siento muy feliz, muy contento, muy orgulloso de formar parte del Grupo Contrapunto. Eh, nos hemos convertido en una gran familia, muy unidos, eh, nos hemos apoyado entre nosotros. Me volví testigo de lo que es eh, la historia en el Estado y ha sido una experiencia de, llena de, de conocimiento, llena de, de muchas emociones y de muchos retos, sobre todo.